...que han puesto el cuerpo y han ayudado en esta, en esta etapa tan complicada de la Argentina... ...en estos cuatro años en, en la construcción de esta canasta popular... ...que ya tiene, ya tiene casi dos años ¿no? y que, bueno, que ha posibilitado que las vecinas y los vecinos... ...las jubiladas y los jubilados puedan acceder a, a buenos precios... ...y fundamentalmente a los precios de la canasta nutricional. Nosotros estamos relanzando esta canasta y, y pasando de 22 productos a 28. Eh, estamos... Incorporando productos eh, femeninos como, como toallitas, como protectores, que, que es más que importante. Estamos bajando el precio de la leche, el precio de los fideos, el precio de las galletitas. O sea, hay un precio más accesible eh, en función de estos productos, ¿no? que, que también es, es más que importante. Así que charlábamos con algunos de, de, de estos comerciantes, supermercadistas, que. El aumento de precios ha sido sostenido durante los cuatro años de mandato de Macri, sostenido, es una escalera hacia arriba, hay 14 millones de argentinas y argentinos que, que son pobres, el 52,6% de los chicos en la Argentina son pobres y, y en Urlingan nosotros tenemos alrededor de 30.000 jubiladas y jubilados que cobran la mínima. Que, que con ese salario no les alcanza para cubrir la canasta básica. Así que, nada, responsabilidad y ya pensar ¿no? con este tipo de programas, como, como es el de Argentina sin Hambre, que se viene con una batería de medidas, que, que entre otras es la ley de góndolas, para que, para que pueda haber competitividad en la góndola y para que pueda haber también un buen acuerdo de precios, que, que se pueda respetar y que seguramente en Urlinga no vamos a tener ningún problema, no porque ya es un ejemplo, no lo charlábamos con con el responsable del área social del presidente electo eh, Alberto Fernández, con Daniel Arroyo, ¿no? es un ejemplo de la canasta popular de Burlingame y, y bueno, esperamos el arranque del gobierno de, de Alberto para, bueno, para poner en marcha la economía ¿no? y el consumo, que es más que importante.